Muchas gracias a los medios que hayáis eh, comparecido eh, a esta reunión. una reunión que hemos tenido eh, los tres alcaldes de los municipios en los que se ha producido el incendio más grave este año de, en Ávila. ...que es el que en febrero se afectó a San Bartolomé de Pinares... ...a febreros y a el hoyo de, de, de Pinares... ...hemos mantenido una reunión con la presencia también... ...de la Diputación Provincial que está aquí... ...el diputado provincial presente con nosotros... ¿Cuál es, por qué mantenemos esta reunión y cuál ha sido su objeto? Eh, bueno, nosotros vamos a mantener estas reuniones con... ...los eh, alcaldesas y alcaldes de los municipios... ...de los incendios más graves que hemos tenido este verano... Eh, ...como todo el mundo sabe... ...ha sido un verano fatídico eh, en materia de incendios forestales... En España, en Europa y especialmente en Castilla y León, como corresponde a una provincia esencialmente, una comunidad esencialmente forestal, ¿no? Y en una zona bioclimática especialmente atacada por las circunstancias meteorológicas y bioclimáticas que han dado lugar a unos incendios eh, pues con magnitudes no conocidas, con precedentes no conocidos, con antecedentes no conocidos. Esto ha originado eh, 16 grandes incendios forestales, que son los de más de 500, eh, 500 hectáreas afectadas en, la, en, la, en Castilla y León, eh, que no conoce precedentes en la historia de, de, de Castilla y León. Eh, la media de los últimos 10 años se ha visto superada de una forma exponencial y, por tanto, unas circunstancias absolutamente extraordinarias vividas por todas las comunidades o gran parte de las comunidades y aquí lo hemos vivido también. Nosotros, estas reuniones eh, forman parte de un conjunto de reuniones que se mantienen por parte de las delegaciones territoriales con todas las alcaldes, alcaldesas y alcaldes de los municipios, con todas las comunicaciones permanentes que hay por parte de las delegadas y los delegados territoriales con los eh, municipios afectados. ¿no? Eh, pero bueno, hemos querido, eh, yo he querido personalmente. .en este contacto con aquellos eh, de especial gravedad por el número de hectáreas afectadas. .y aquí pues se corresponde que en este incendio de febrero es el hoyo de Pinares, como se denomina técnicamente, por el lugar de nacimiento del incendio.. .es un incendio que. Eh, .tuvo una serie de circunstancias. .entre ellas pues un cambio climatológico y de viento que eh, evitó que se cerrase mucho antes eh, como estaba ya previsto y como así llegó a estar prácticamente estabilizado, pero que bueno, eh, en estas circunstancias que hemos dicho meteorológicas nos hemos visto inmersos el operativo y todos los operativos eh, que luchan contra las incendios forestales y ha dado lugar a un incendio que al final eh, afectó a 4.200 eh, hectáreas en general de las cuales unas 3.100 eh, son de, de monte arbolado, es decir, la parte más sustanciosa, digamos del daño ambiental, de las cuales unas las 900 hectáreas, son montes de utilidad pública y el resto es eh, montes privados, no de, de utilidad pública. Eh, lo que hemos hecho en, estos, eh, en este mes y pico, dos meses que llevamos este tipo de incendios, como todo el mundo sabe por la publicidad dada, es reaccionar de la forma más inmediata mmm, en medidas que tiendan a, a la restauración eh, de la zona quemada desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico y social a través de numerosas medidas eh, publicadas anunciadas los medios de comunicación están en el Boletín Oficial de Castilla y León y que nosotros tenemos un especial esfuerzo porque se conozcan perfectamente por los municipios y por tanto todas las personas que pueden estar afectadas y beneficiadas por este tipo de medidas lo conozcan La reunión eh, ha transcurrido con una importante cordialidad agradezco mucho a la alcaldesa y los dos alcaldes el agradecimiento que han hecho al operativo por su trabajo, algo que verdaderamente eh, es importante porque eh, el esfuerzo que se está haciendo por parte de las 4.540 personas que trabajan en el operativo de Castilla es un esfuerzo enorme eh, hay que pensar que llevamos más de 1.200 incendios en Castilla y León forestales en lo que va de año eh, centenares en este mes de, de verano eh, con acumulación a veces de varios incendios con niveles de protección civil, uno y dos a la vez y el operativo ha respondido con una extraordinaria eh, agilidad, eh, no ha podido evitar determinadas consecuencias graves para el medio natural porque no se podían evitar porque eran incendios que quedaban fuera de la capacidad de extinción en determinadas circunstancias especialmente afectada ha sido Zamora ¿no? donde ha tenido ocho grandes incendios y, y dos de ellos con las cifras muy relevantes eh, por las circunstancias concurrentes eh, en, con, la, con esa continental sahariana unida a la Dana Atlántica eh, que pues, dio .lugares eh, y condiciones eh, de avance de llamas eh, desconocidos, ¿no? Y que se pone encima la mesa asusta, ¿no? que llegó por ejemplo, incendio de la Culebra, 1.269 hectáreas a la hora, quemadas, ¿eh? cuando un incendio de estos grandes, importantes, puede pues, llegar a quemar 200, 300, 400 hectáreas en el día. ¿no? Eso da imagen y dimensión de a qué se ha enfrentado ese operativo, al que agradezco desde aquí el trabajo que está realizando, queda todavía verano por delante, y por lo tanto, pues todo nuestro ánimo, eh, y agradezco mucho a la alcaldes y a los alcaldes que así lo hayan reconocido, y lo hayan puntualizado, y me hayan permitido a mí en esta eh, un canutazo de prensa poder decirlo. Es agradecimiento a la labor realizada eh, por el operativo. Un agradecimiento que hemos encontrado en prácticamente la inmensidad, de, de, de, la, el número de alcaldes y alcaldesas ¿no? donde se han visto estos fuegos eh, este verano, ¿no? eh, que se perturba luego por otros condicionamientos de tipo político y de tipo de... De determinados colectivos, ¿no?, que aprovechan estas circunstancias para, eh, bueno, eh, aspiraciones legítimas y que, y que bueno, pues eh, a veces suenan eh, en un momento del contexto de estos incendios eh, pues dolorosas, ¿no? Pero lo cierto es que los alcaldes han, la alcaldesa los alcaldes han manifestado su agradecimiento y ha sido extraordinario. ¿Qué, qué les he trasladado? ¿Qué les hemos trasladado? Pues nuestra actuación, les hemos trasladado eh, nuestro plan de recuperación ambiental del territorio quemado, un plan que parte por una actuación urgente eh, para que no hubiera... Eh, problemas en las captaciones del agua de la población en calidad y en cantidad y que seguimos trabajando eh, en los tres municipios, especialmente en el hoyo de, de Pinares, donde tienen un problema con la potabilizadora, que ahora mismo está dando agua en cantidad y calidad, pero que eh, hay que hacer una serie de ajustes y de inversiones en las que estamos, ¿no? eh, tanto la Junta Castellana como la Diputación eh, Provincial, a la que dimos inmediatamente una, una subvención de 200.000 euros para que eh, junto con la eh, subvención ordinaria de 100.000 euros al año que le damos, para que con otra cantidad, igual eh, acometamos los problemas puntuales de abastecimiento aquí hay que hacer algo especial. Eh, en segundo lugar estamos ultimando el proyecto para evitar la erosión y los arrastres cuando lleguen las lluvias torrenciales ¿no? que llegarán y que por lo tanto hay que tratar de evitar al máximo, no se podrá evitar en su totalidad al máximo que esos arrastres pues, puedan dar lugar a contaminaciones de nuestros ríos, eh, pantanos etcétera, etcétera, y ahí se está trabajando en un proyecto técnico eh, que se ejecutará en cuanto esté ultimado eh, para a través de fajinas, salvar infraestructuras de distinto tipo eh, puedan fijar al terreno el, el, el, el, los restos eh, que puede haber del incendio y evitar esas, esa contaminación. Eh, en tercer lugar, estamos trabajando en la recuperación ambiental de la zona eh, que conlleva lo primero la saca de la madera quemada. La madera quemada hay que sacarla eh, primero porque puede producir plagas y enfermedades y afectar a la masa no afectada por el incendio y en segundo lugar pues hay que bueno, poner en el mercado y también que los eh, ayuntamientos titulares de ese aprovechamiento tengan un rendimiento que es un rendimiento estable y tranquilo y va a ser un rendimiento de una vez, ¿no? pero sí hay que hacerlo por razones sanitarias eh, de la masa forestal y eh, porque es necesario. ¿no? Eh, en, en cuarto lugar, eh, estamos trabajando también en el proyecto de recuperación ambiental, un proyecto eh, que no es un proyecto de un año ni de dos, es un proyecto a diez años, donde hay que determinar qué es lo que hay que hacer para que ese, esos montes quemados puedan llegar a un estado uh, ordinario. ¿no? no es inmediato porque depende, mediante de una regeneración que tiene tiempos largos pero hay que encaminarla a través de una serie de actuaciones que están ya los técnicos con ellas que suponemos una inversión inicial de dos millones de euros pero que será aquella que sea necesario para que esas masas eh, no las masas de arbusto de, de, de, de monte bajo que eso se regenera de forma natural en uno dos tres años sino las masas arboladas puedan tener ya esa regeneración adecuada ¿no? hay una parte que es la regeneración espontánea que el solo el bosque por sí regenerará pero hay que hacer clareos hay que hacer una serie de de, de, de conducciones para que el bosque se regenere correctamente, pero hay especies que no regeneran, solo hay que por tanto repoblar eh, resemillar y, por tanto todo eso va en un ...proyecto ambiental de recuperación ambiental en el que se está trabajando y que va a tener la dotación que sea necesaria inicialmente esos dos millones de euros pero lo que sea, lo que sea necesario. También la restauración de todo tipo de caminos e infraestructuras, eh, caminos eh, sendas eh, públicas, caminos forestales, caminos agrícolas, infraestructuras, herramientas de todo eso nos encargamos en las distintas consejerías en el ámbito de sus responsabilidades para restablecer eh, todo ese uso público de todas esas infraestructuras y que por lo tanto, eh, pues bueno, pues todo vuelva a, a la mayor normalidad, normalidad posible. Eh, también programas específicos eh, de restauración de hábitats de determinadas especies que podrán sufrido especialmente el incendio, especialmente las zonas de Red Natura 2000, donde están también los técnicos trabajando para ello. En definitiva, un conjunto muy complejo de actuaciones de recuperación ambiental eh, que forma parte de un plan, repito, a 10 años y donde estamos trabajando y aquí hemos venido para quedarnos, ¿no? para que esas zonas quemadas pues recuperen cuanto antes eh, ...la mayor normalidad eh, posible. Y luego hemos estado hablando... ...les he transmitido pues, todas las distintas medidas... ...que las consejerías han puesto en marcha. Todas las medidas de apoyo económico... ...a los negocios que hayan podido sufrir... Eh, ...las consecuencias pues, desde el punto de vista turístico... ...y de todo tipo económicas... ...de la asistencia de ese incendio. ¿no? Y donde pues, bueno, pues hay distintas convocatorias de ayudas... ...por parte de la Consejería de Economía y Hacienda... ...ya en el Boletín Oficial de Castilla y León... ...algunas que, más que van a venir. Hemos puesto de manifiesto la necesidad... De ...incluso de reuniones específicas para... Eh, poder informar eh, a los a los municipios a los establecimientos el que puedan acogerse a, a las mismas eh, ayudas de todo tipo eh, en materia de familia eh, la restauración de las carreteras y la señalización por parte de la Consejería de Movilidad eh, las viviendas eh, concretamente aquí en el incendio de Ávila solo hemos detectado en, en el hoyo de Pinares una vivienda eh, que ha sido afectada y que por tanto restauraremos y acompañaremos a sus titulares para esa restauración ha habido más en Burgos eh, una en Segovia y otra y otra en Zamora y eh, las distintas consejerías actuarán, eh, por supuesto a Consejería de Agricultura y Ganadería, dando esa alimentación eh, y eh, agua para el ganado, hasta tanto se restablezcan los canales normales y habituales eh, para esos ganaderos que están perfectamente identificados y en los cuales acompañamos. En conjunto, una serie de medidas de apoyo eh, socioeconómico para paliar, compensar y tratar de recuperar cuanto antes la normalidad. Todas ellas, desde luego, en concurso con la Diputación, en concurso con los alcaldes y que, bueno, pues cuando Cuanto antes podamos acabar con las consecuencias negativas más inmediatas del incendio y a medio plazo tratar de acabar con el resto de consecuencias que para medio natural los plazos son, son más largos. Eh, nos queda todavía mucho verano por delante, eh, quedan todavía situaciones en las que las temperaturas lo estamos viendo, la ciudadanía lo ve, no, temperaturas anormales, eh, tormentas secas permanentemente con aparato eléctrico que son muy peligrosas en originar incendios y, después, pues, bueno, esos comportamientos también imprudentes y dolosos que están detrás de incendios. ¿no? Eh, salía hoy en la prensa, los medios ponían de manifiesto la detención de una persona no en Zamora como presunta autora hay que garantizar la presunción de inocencia de nuestros incendios. Pues hay que llamar la atención ¿no? eh, primero para que los comportamientos en el monte sean los más responsables posibles, evitar imprudencias y descuidos que también están en la base de muchos incendios y de algunos de estos graves que vamos a ir a, a visitar, como en Burgos, ¿no? y desde luego los comportamientos intencionales que también los ha habido aquí eh, en Ávila y en el resto de provincias y que forman parte todos ellos de ese 90% de causas no naturales. Este año hemos tenido unas causas naturales intensas como son los rayos, las tormentas secas, ¿no? pero no, no nos olvidemos y nos confundamos, el 90% de los incendios está a la mano del hombre detrás, de forma prudente y de forma eh, voluntaria, maliciosa y, y por lo tanto, intencional, y ahí hay que apelar. Ya se ven las consecuencias que hemos tenido, la desgracia de perder a tres personas en Castilla y León en el ámbito de estos incidentes y, por tanto, no nos podemos permitir que eso, que eso, que eso vuelva a ocurrir. Y nada más, agradecer a los medios todo el trabajo que habéis hecho. Habéis hecho un trabajo muy importante porque hay que tener en cuenta que cuando hay un gran incendio eh, la información es capital para la propia seguridad. ¿no? Y entre esas eh, canales de información no solo está el operativo, el personal público, la Guardia Civil, están también los medios de comunicación que habéis hecho un gran trabajo y que en el sentido os pues, han